Pantec, Academia Más. Calendario 1, 2022. Fechas importantes. Iniciamos. Algunas fechas importantes. Exacer, Colbash, certificado de bachillerato edad de 18 años o más. Presentación de examen, 2022, septiembre. Resultados en octubre de 2022. Proviso de bachillerato. Número 2, Acreditabash, Ceneval, examen de acreditación a nivel medio superior edad de 15 años o más. Fecha de presentación de examen, septiembre 2022, resultados en octubre de 2022. Número 3, COMIPEMS, concurso de ingreso a nivel medio superior, presentación de examen, junio 2022, resultados en julio de 2022. Inscripción, ¿es Exacer? 0 pesos, del 3 al 15 de enero, pago mensual, 950 pesos, 7 pagos. Aguita Bash, Ceneval, de 15 años o más, del 3 al 15 de enero de 2022, 0 pesos. En inscripción, pago mensual, 950 pesos, son 7 pagos. ComiPems, inscripción, 0 pesos, pago mensual, 950 pesos, 5 pagos. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Hasta luego.